Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. ¿Qué hacemos los viernes aquí en el programa? Música. Disfrutamos con sí. música. Y como se viene el Día de la Madre, queríamos celebrar con una mamá con sus pollitos que han ah. venido acá a cantar. ¿Cómo le va, señor? Bien. ¡Bienvenidos, chicos! Hola. hola. hola. Bienvenida, un placer Muchas gracias, gracias por venir Acá tenemos a Natalia con sus hijos Gonza y Martín, y Martín. ¿Quién es Gonza y quién es Martín? Yo, Gonza. Gonza y Martín, ahí está, los cachorros de mamá cachorros. ¿Qué Bueno, qué hermoso esto nos, nos gustaba la idea de justamente celebrar el Día de la Madre mostrando a una mamá que, que comparte distintas actividades además de la maternidad, por supuesto, por supuesto. con los pequeñitos, ¿hace cuánto empezó el, el, la pasión por la música? Y mira, en realidad empezamos por Gonza sí. que a los tres años agarró sí. un micrófono y y empezó a cantar, y bueno, de ahí nos animó de a poquito. Después seguí yo, y Martín hace tres años que nos acompaña. Ah, mirá, porque uno puede llegar a pensar que es la madre la que le inculca la música a los pequeñitos. No, al en este caso, al pebé. revés. En realidad, a mí siempre me gustó, nunca me animé. Y a través de él me dio el empujoncito y venimos me... Ay, qué bonitos. <risa> ¿Y, y cantan en, en distintos lugares, se presentan, no sí, es solo. Sí, para hemos ustedes. podido participar en, varias, en varios eventos. Nosotros somos de San Carlos, hemos participado en distintos festivales. Me imagino Imagínate, festival San Carlos. Están, todos prendidos, ¿Están ¿sí? llegando mensajitos, mensajitos? como locos. Ay, ¿San Carlos están como locos de acá haciéndole el aguante a Nati y sus hijos. Ahora todos San Carlos mirándolo. Acá dice hola a todos mirando a Nati, esperando a Nati Oldra, que la queremos escuchar. Gracias por la oportunidad. Hola, hermoso programa, saludos. Desde la valle, toda la familia oldrá aprendidos al 7 esperando a Natalia, Gonzalo y Martín. Qué bonita. La familia siempre ahí haciendo el aguante. No solo de amigos. San Martín. Bahía Blanca, Buenos Aires. Ay, chicos, somos internacionales. Chicos. Estoy saliendo bien, tengo que Llegó. Toda esta gente que ha entrado al estudio me encantó para disfrutar idea? de una bonita canción ¿cuál eligieron para empezar? para empezar elegimos eh, tocando al frente me encantó y con eso nos vamos a la pausa ¿les parece? perfecto disfruten gracias por eh? venir Ando despacito porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más Hoy me siento más fuerte Más feliz, quién sabe llevo la certeza De que muy poco sé O oh, nada sé Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas y de manzanas Y de manzanas se precisa amor para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 yo sé que tú, tú sientes algo por mí, porque negar este amor si no confirman tus besos. Yo sé que tú no estás aquí por error, si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos, porque si tú... te sorprendas, si nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo, no te vas conmigo A menos de que me encuentres, yo seguiré perdido Como se perdieron las estrellas en la madrugada Como mi corazón en tu mirada, mirada? Como se pierden las palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada Y sé que eso no es casualidad, lo sé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 estás aquí por error Si estoy, estoy muriendo, muriendo por ti Que me revivan tus besos Porque si tú no, no te vas conmigo No te vas conmigo No te sorprendas Si nunca, nunca, jamás te olvido No, no te vas conmigo No te vas conmigo A menos de que me encuentres Toqué tus pies debajo de la mesa Quise que pareciera un accidente